Volvemos al living para sí. presentarlo ya formalmente, Totalmente. para charlar un poquito con Ricardo Rulo Fimiani que recibimos con un Ricardo. fuerte aplauso, el cantante, la figura de este gran homenaje a Eric Clapton. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio, es un placer estar acá con, un gusto. con todos ustedes y mi colega Munia que ha venido... Con bueno, Horacio, claro, Loracio estaba Lunez, sí, acompañando señor. Bueno, me encanta, le vamos a decir rublo porque eso su apodo claro. ¿Sabes qué, ¿Qué tal Ricardo? Y como mucha formalidad Muy formal, que muy, muy, muy Rublo <risa> <risa> bueno, Rulo Bueno, <risa> Claro. Contanos un poquito sobre este homenaje En principio me gustaría saber por qué elegiste a Eric Clapton para, para rendirle tributo de cierta manera eh, No es la primera vez que hacemos este tributo, lo mm. estamos haciendo hace un par de años Ya lo hicimos en su momento en un festival sinfónico en Guaymallén lo hicimos en un formato eléctrico en el Teatro Independencia, Ajá. en formato acústico en el Teatro Plaza y ahora vamos a hacer en el Teatro Imperial de Maipú un híbrido entre Ajá. eléctrico y acústico. Perfecto. Y es que hay temas que se prestan para el acústico, Total. como fue Tears in Heaven, que lo acabamos de escuchar. Son canciones que, que mientras más íntimo, más desprovisto quizás, de cosas más te transportan, Esa canción sobre todo que es tan triste, y tan icónica en la carrera de él. Exactamente. Hay varias canciones que son icónicas y de uh -huh. distintos momentos de su carrera. Es muy difícil tratar de resumir la obra de un artista es que como Clapton sí. que lleva Mira, más un de 40 años de trayectoria. Entonces hemos optado por uh -huh. tomar algunas de las canciones principales de las distintas épocas. Y tratar de... Nosotros no imitamos a Clapton y queremos sonar igual, nosotros uh -huh. le ponemos una es esencia propia también. Está buenísimo eso. Me gustaría aclarar por qué, porque hay unos músicos, los músicos que conforman la banda son tremendos. Uh -huh. Didier Turello en batería, Santiago Rosselli en teclados, yes. Horacio Munia en bajo... Coros, guitarra también uh -huh. eh, Silvina Ogalde en coros Cecilia Vendrasco en coros Es, es todo un equipo de personas que ponen su impronta personal Para que ah, para darle otro color canta Rulo, ¿y por qué Eric? ¿Por qué lo eligieron? ¿Qué es lo que los motiva de él? ¿Por qué este artista? Porque hoy por hoy eh, me parece que está bueno hacerle un homenaje en vida a él, que es uno de los uh -huh. referentes más grandes del rock and roll y del blues, uh -huh. sobre todo de la guitarra eléctrica. Sí, y virtuoso. Como, claro, yo eh, desde muy chico me dedico a tocar la guitarra eléctrica, siempre uh -huh. ha sido para mí como un referente y... Y desde el momento en que me animé a hacerlo, hace 3, 4 años, este homenaje, no hemos dejado de hacerlo por lo menos una o dos veces al año. ¿Y qué edad tiene Erika actualmente? ¿Casi 80 debe tener o Sí, está cerca de los 80. Sí, sigue tocando. De hecho, va a tocar el mismo día que nosotros. Ah, mira, a la distancia. Bueno, él ha pasado sin dudas por muchas etapas a lo largo de su vida, de su carrera. Muy fuerte el momento en el que fallece su hijo, ¿no? Su hijo más grande, Connor, sí. a quien le escribe esta canción, que por ahí si uno la escucha y, y lee la letra, dice, sí, es un tema triste. Pero una pero vez que, el que entendés el, el trasfondo que tiene esta canción, decís, wow, qué duro. Y seguir con la vida, seguir tocando, seguir rindiéndole homenaje de cierta manera a su hijo a lo largo de la carrera, fuertísimo, ¿no? Sí, y es una de las cosas que le sucedió en la carrera, porque mm. Clapton, por ejemplo, se dio cuenta de que su hermana en realidad era su mamá cuando él tenía 10 años. Wow. Es una historia muy brava. Después Fuertísimo. con Patti Boyd, que es una historia conocida, que primero fue la mujer de su amigo, George Harrison, uh -huh. y después estuvo con él, casada 10 años, no pudo, tener con hijos, con, no pudo tener hijos con ellos. Uh -huh. Y de hecho Connor es el hijo que tiene con otra mujer modelo. Claro. Bueno, Connor, pobrecito, eh. falleció 5 años creo que tenía. Exacto. El niño cuando cayó sí. de un, no sé de qué piso, pero bueno, falleció de esa manera súper trágica. Sí, toda la, la obra en, en toda la obra de Clapton se ve reflejada. Ha sufrido mucho. Exactamente todas, todas esas. Sí, los, el dolor capítulos. de su vida, claro. Exactamente. Sí, sí. Es sí. que el arte es una forma de canalizar también claro. de distintas inspiraciones, de, distintas de situaciones. Salir como de, el dolor, de esos totalmente. pozos no de, mm. de angustia. Exactamente. Bueno, me gustaría que, que si pueden interpretarnos eh, alguna otra canción, lo puedan sí, hacer porque sí, hemos hola. quedado con, con más ganas de escuchar. Ah, pero para antes, me, se me ocurre, Rulo, que puedas hacer vos la invitación. Ya que, claro, que tenemos so. aquí para que cuentes dónde podemos comprar las entradas, a qué uh -huh. hora ya van a estar esperando el público ahí en esta sala tan bonita que es el Teatro Imperial de Maipú. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Yo los invito a todos, eh, inclusive a ustedes, a todos los que nos están Muchas mirando, gracias. este sábado 19 de marzo, a las uh -huh. 22 horas, en el Teatro Imperial de Maipú, donde vamos a revivir y rememorar las mejores obras de Clapton, apto para todo público. Es, ot es otra característica que tiene la música de Clapton, la claro. gente de varias generaciones. Entonces, ah, notar, ah, sin sí. duda. ¿Y cómo reacciona el público cuando los ve...? Muy bien, de hecho nosotros estamos haciendo este homenaje a pedido del, del público, Ajá. nuevamente. Lo claro. hicimos el año pasado en plena pandemia, con algunas eh, restricciones que habían y protocolos. Uh -huh. Y a pedido del público lo estamos haciendo de vuelta ahora en marzo del Bueno, entonces encantados corean las canciones, los acompañan cantando. Sí, sí, porque aparte de escuchar esta, este tipo de canciones, estas obras del rock y blues en vivo y tocado por esta banda que son tremendos músicos, no porque sean mis compañeros, sino que son realmente grandes artistas de Mendoza que... Tienen su carrera muy amplia y recorrida en la provincia. Y ver todas estas obras e interpretadas en vivo por esos músicos con esa calidad de audio. Es, es fuerte. Vale la pena totalmente vale la pena escucharlos. Sí. Bueno, Rulo, lo vamos a invitar bueno. a sumarse a Horacio. Que por favor. Desde ya le agradecemos también por habernos acompañado allí con la guitarra, a, a sumarse para no. regalarnos otra canción. Otra canción, por favor, nos encantaría. ¿Qué vamos a escuchar ahora, chicos? Ahora vamos a, ¿Se escucha? Por sí, Perfecto. sí, estamos escuchando. Vamos a escuchar la canción que Clapton le compuso y le dedicó a Patty Boyce cuando todavía era la esposa y compañera de su amigo George Harrison. Opa, un amor oh, prohibido. Un amor prohibido. Exactamente. Opa. Complicado. <risa> Leila. But a person be just right Leila You got me on my knees, Leila Again, hey, darling, please, Leila Darling, won't you ease my worry, my Try to give you consolation I feel in love with you But you're my home, my Layla, You got me on my knees, lady Begging, darling, please, Layla Don't you want